Habitantes del micromundo, Red Mitch. Las larvas de los mosquitos quironómidos pasan todo su desarrollo en el agua. suelen vivir en el fondo de las charcas y pozas, entorno en el que por lo general el oxígeno escasea. Por ese motivo, muchas especies han adoptado la hemoglobina, la misma molécula que tenemos nosotros en nuestra sangre, como pigmento respiratorio. Es la presencia de ese pigmento en su cuerpo lo que les proporciona ese color rojo tan llamativo.